Bueno chicos, este video va a ser cortito porque la verdad son pocas cosas que les tengo que decir. Bueno, se supone que hace unos días al fin tengo una cuenta de TikTok, que me ha costado años crearlo ya que fue muy difícil. Pero aún así pude ya que en esta era de lo digital, a lo mejor sería crear memes mientras todos ustedes lo comparten, algo chistoso pero bueno. Así que este video es no más para avisarles, que me sigan ya que ahí estaré subiendo cosas chingonas y muchas otras cosas más. Así que si os ha gustado el video suscríbanse, denle like y comenten que les ha parecido esta noticia chingona.